En el centro de la península itálica se encuentra la región del Lacio regada por el río Tíber que desemboca en el mar Tirreno. Como cuenta la leyenda a su costa llegaron los troyanos y Eneas. Años más tarde su hijo Yulo Ascanio fundó la ciudad de Albalón. Y no lejos de allí Existía una región conocida como el Septimontium por las siete colinas que la conformaban. El Quirinal, Viminal, Esquilino, Capitolio, Palatino, Aventino y Celio. Será allí donde Rómulo fundará la ciudad de Roma.